¡Sami el heladero! Esos son unos asquerosos secuaces que nos estarán impidiendo Es la versión alienígena de las cañicas o versiones mejoradas. Así que ten cuidado con lo que te encuentres ya que estos son unos fetos asquerosos y los fetos asquerosos son unos fetos asquerosos. Así que entiéndelo. Así que hay que ir a decir despacio. Pero lo malo es que estamos con los asquerosas bebés lloronas. Así de que tendrás que aguantarte. Pero lo malo es que traemos un número limitado de canicas. No es como aquí que Que, nos, que son infinitos. ¡Aquí no son infinitos! ¡Aquí son límites! Así que tienes que entenderlo, jugador. Entenderás. Tendrás como 50 canicas o 50 oportunidades. Así que. Comienza la batalla. ¡Cut! ¡Acene! <tose> ¿Tú oh, sobrevivirías? <tose> Es hora de cazar ardillas de alienígenas. ¡Muacas, muacas! <Glenn> <puisga> a los gritos monsters Descansará hasta conseguir lo que yo quiero. Que se mueran estas.